Estamos con el ingeniero Rafael López Aliaga para hablar del tren bioceánico. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. una Philip, muchas gracias. El presidente de la República, se llama García, Fujimori, Toledo, Humala, tiene que defender los intereses del Perú. Y para el Perú es importante utilizar esta maravilla de Dios, que es la ubicación en Sudamérica, como la aduana de Sudamérica. Cuando hablan de dejar nosotros somos la cara al mundo de Brasil hacia el Pacífico. Y Bolivia también dependería de nosotros para salir al Pacífico. Sigamos con el tema de la importancia geopolítica y con intercambio comercial. Ok, ellos bajan su soya. ¿Y qué le vendemos a nosotros los peruanos a Brasil? Mira, Brasil, sobre todo Portobelo, lo quiero quiero añadir antes algo. Uh -huh. Mira, los 40 días que explicamos que uh -huh. demora salir la soya desde Portobelo, que está en el centro de Brasil, pero cerca a Perú, cerca a Madre de Dios, a París, exactamente, uh -huh. eh, les toma 40 días, ya sea mm. por para casa por el río Amazonas o yendo hasta Sao Paulo, río, o el puerto de Santos. Y con camiones no salen a la carretera, S siguen con camiones, S contenedor S por contenedor. Pero es carísimo, le sale más o menos a 160 dólares por eh, tonelada. Yeah. Ya? Esta ruta recta, la línea recta siempre es el, el óptimo. Ajá. La ruta recta es por Perú yeah. y ah. haces esto en, en más o menos 18 horas. Yeah. O sea, bajas de 40 días a un día y medio. Porque ¿cuál sería el gran, el gran el gran hub del sur de Sudamérica? ¿Sería Matarani o qué? Matarani y varios puertos alrededor. Primero Matarani. Matarani. Matarani, Matarani, Matarani, Matarani es del, del, del país de Arequipa. El costo de este proyecto es 60 mil millones de dólares también. Uh -huh. O sea, la ruta por Bolivia es 60 mil. Uh -huh. La ruta por Huánuco, cruzando la selva, inundable. Uh -huh. No, hay una selva inundable, que son seis meses, está llena de agua. Uh -huh. Entonces, lo sabe PPK. El uh PK -huh. descartó eso por problemas de inundación y por problemas también de medio ambiente. O sea, no, y en el mundo marca lo real, ¿no? Si Perú ya tiene una infraestructura peruana, ¿no? Que llega hasta, hasta Juliaca y baja Tirapata, que es otra estación del tren. Y es fácil, porque ya existe conexión hasta Iñapari, que es la frontera uh -huh. con Brasil. Y es fácil seguir hasta Portobelo, que es el centro mundial de la soya, en línea recta. O sea, es absurdo no hacerlo, pues. De repente tenemos minas de hierro, hasta fierro le podríamos... No, a Brasil. una vez que ya cubriste la carga de subida y de bajada, Filipe, tú has ya. trabajado en comercio interior ¿Sí? mucho tiempo, ya le puedes añadir lo que quieras. Vámonos a la pausa, son nueve y media de la mañana. ¿Qué tanto beneficia al Perú el tren bioceánico? Arroba Capital 967, ¿tu opinión importa? En imágenes estamos viendo la ruta que debería tener el tren. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Hola, buenos días, sí, se habla Enrique de Sorco, soy ariquipeño, educado en Bolivia. He ah, regresado más un par de años. A ver, tú no importa, es, es difícil vivir en Bolivia. Es un lindo país, mis, pocas, mis hijos son, son bolivianos, pero el país es un problema. Yo como meter su discusión de casados. Vamos a salir pelados. Te un, un ejemplo, la carretera del Tibnes iba a conectar la tercera ciudad de Bolivia que es Cochabamba con el norte, con todo el norte, y no se pudo. Evo, no la pudo hacer porque la gente no quiso los movimientos sociales y campesinados te cruzan cualquier vía y te bloquean por cosas pequeñas, la vía es más, te dinamitan las vías, te lo digo control ordenado porque ya, allá todavía tengo tres hermanos que están trabajando allá con gran negocio con Bolivia, es inviable, pequeño sí, yo tengo tres, que se llama contrabando, pequeños negocios con Bolivia sí, grandes, hermano, cosas, no. Va a tener hermano un hermano, tú eres peruano, ¿cierto? sí, arequipeño tú eres arequipeño tú sabes el beneficio que sería para Arequipa si nosotros logramos tener este negocio inmenso, nosotros sí. digo los peruanos ...con Brasil... ...o sea, no solamente lo que tú has dicho es meridianamente cierto... ...sino el país más inestable de todo Sudamérica... ...en los últimos 200 años... ...es Bolivia... ...esa es la importancia geopolítica... ...háblame eso, de las alianzas que nosotros ganamos... ...con la integración dioceánica. ...mira, eh, hay un tema geopolítico... ...que es que si... ...por ejemplo Chile, ¿no? Eh, ...ve que Perú y Brasil... ...están intrínsecamente unidos... ...por un cordón umbilical que es una vía de transporte del principal producto de exportación de Brasil, que es la soya. Entonces, Chile va a tener mucho cuidado de, digamos, tener problemas con Perú. Es un tema geopolítico. Eh, Brasil va a estar mirando que su carga no tenga ningún problema de salir hacia el Asia, todo el tiempo. Va a tener una alianza... Comercial, geopolítica, estratégica. ¿Por qué a Estados Unidos por... le interesó llevarse bien con un país microscópico sin mayor riqueza que Panamá? Por el canal, pues. ¿Por qué a los ingleses y los franceses les importó llevarse bien con el Medio Oriente por el canal de Suez? Petróleo. Por el petróleo. Claro. Porque pues. Siria es así importante es. por el oleoducto. Así es, así es, pues. Entonces Pero, nosotros pues. somos un país fabuloso, hermano. Por la posición geopolítica. ¿no? 212-5353, Entonces... que nos llamen del sur del Perú, esto, ojo, le importa más a los sureños, ¿no? Pero nos importa a todos los peruanos el tener un superpuerto en el sur.